En concreto es la firma de un acuerdo entre las autoridades de la universidad y la representación sindical, tanto de la federación de CONADU como del sindicato local AGDU, eh, eh, que pone en vigencia, pone en marcha eh, el, el convenio colectivo de trabajo aquí en, en Entre Ríos. En realidad, el, el convenio colectivo de trabajo que hemos suscrito entre los, eh, las representaciones sindicales y la representación de los rectores fue un trabajo muy, muy importante que se realizó durante los últimos cinco años. Eh, fue presentado ya el año pasado ante el Ministerio de Trabajo y ratificado en, en agosto, ante el Ministerio de Trabajo, y estamos esperando que se publique en el boletín oficial. Pero mientras tanto, en numerosas universidades se van haciendo acuerdos para poner en marcha el, el convenio y sobre todo para ver cómo se hace a nivel local para que vaya cobrando vigencia. partes acuerdan que se comiencen a, a, a generar a través de una comisión de trabajo las este, se den las discusiones para implementar a nivel local este convenio colectivo de trabajo que es importante decirlo es el primer convenio colectivo de trabajo de los docentes de Argentina, no solo de los docentes universitarios, sino que es el primer convenio colectivo de trabajo que se logra producto de la negociación colectiva, de la representación de los trabajadores y de la representación de las universidades que actúan en este caso como representantes de, de digamos, la patronal en, en ámbito de, del sector universitario. Tener un convenio colectivo, como dijo Pedro, es un marco regulador que nos, este, nos da un espacio de trabajo eh, donde podemos debatir entre todos eh, cuál es el, la modalidad que tenemos en nuestra universidad. La, la importancia del acuerdo local es que bueno, cada universidad tiene su historia y tiene distintas pautas y el acuerdo lo que, lo que vamos a conformar es esta comisión que va a recoger la identidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la vamos a ir adecuando a este vínculo de trabajo entre eh, todos los docentes de la universidad. Así que para nosotros es sumamente importante, nos da un marco, nos permite un diálogo más fecundo y orientado para tener una, una, un espacio de trabajo de alta calidad y de alto compromiso y obviamente de alto nivel académico. En realidad lo que se describe a través del convenio colectivo es todo lo que tiene que ver con la relación de trabajo. Es decir, describe la actividad docente, describe las categorías en las cuales podemos desempeñarnos y trabajar, describe los componentes de nuestro salario, los adicionales, los actuales, los futuras, las metas. Eh, describe la carrera docente, con características tendría esa carrera. Y también los regímenes de licencias, de condiciones de trabajo, eh, hay cláusulas especiales para docentes que se vienen desempeñando con mucha antelación como interinos en las universidades bueno, hay una cláusula especial para atender esa, esa situación eh, y darles un, un encuadre y hay que buscar en cada lugar de qué manera esos docentes que evidentemente no son lo mismo que un docente recién iniciado porque algunos tienen 5, 10, 15 años en la actividad, eh, ingresan a la planta de, de la universidad entonces, bueno, eso sumado a que eh, tenemos también la, la particularidad de muchas universidades, hay escuelas que dependen de ellas, entonces están los niveles preuniversitarios contemplados con su propio nomenclador, con sus propias escalas, etcétera, y cómo se vincula esto con los universitarios es, digamos, una descripción por arriba de lo que es el convenio colectivo, pero tiene mucho detalle y mucho para trabajar.